Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera tu me verano eterno me enamoré Y ese despedí en septiembre En octubre sí que se siente en noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre sigues sí, en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegaré en febrero Y yo sé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 Si en primavera me miraste tú de primera